UADC informa. Sustentabilidad. Con el objetivo de preservar las áreas desérticas del Estado y su identidad biocultural... La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, inauguró en el municipio de Viesca el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico. Para la creación de este espacio que promueve la conservación de flora y fauna local y regional, la UADC trabajó de la mano con el Gobierno del Estado, el municipio de Viesca, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Museo del Desierto, el SICA, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Juárez del Estado de Durango, Metmex Peñoles y CONACYT. Calidad académica. La Coordinación de Unidad Saltillo realizó el evento Perspectiva Universitaria 2020, con el objetivo de orientar a los jóvenes de bachillerato a elegir su carrera universitaria. En el evento se ofertaron diversas opciones educativas de la región sureste a nivel profesional para los estudiantes que egresarán de bachillerato. Participaron escuelas y facultades de la UADC, así como instituciones incorporadas y universidades privadas de la región.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 La Coordinación de la Agenda Ambiental Universitaria realizó el foro Visión de la Educación Ambiental en la Infoteca de Ciudad Universitaria de Torreón. Se presentaron tres conferencias magistrales por expertos en el tema y se contó con la participación de los comités ambientales de las escuelas, facultades y dependencias de la UADC para conocer el estado actual de la educación ambiental desde varios enfoques, lo que permitirá analizar la situación actual y tomar las acciones pertinentes.